Qué onda, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Así que no era culpa de Tar. ¿Qué onda? ¿la ¿Está estacionando? Ah, boludo, qué hijo de puta. ¿Qué? No... No, me estás jodiendo. No, no, no, no, no, no. ¿Es en serio, boludo? Ay, jodime. ¿Qué hijo de puta? ¿Este fue el hijo de puta que hizo que lo violaran a TAR? Ay, no. ¡Putalón! ¡Boludo! ¿Tiene que estar preso o algo así? ¿Cómo le va a hacer eso? ¡Ay no! Me siento re mal por estar. Ay, mi vida, ¿por qué? Ay, no, me da mucha bronca, me da mucha bronca. Long, ay, no, es un hijo de puta. Ay, no. Me agarró una ataque de nervios. Yo no puedo creer. Ay, hijo de puta. O sea, Long fue el hijo de puta que hizo sufrir a mi bebé todo este tiempo. Ay, yo no puedo creer. O sea, ¿y qué onda? ¿Lo mandó a violar para cagar la relación de Tar y Tar? O sea, no entiendo nada. Me siento re mal. Y me siento re mal. Yo no puedo creer que él fue el hijo de puta que hizo eso Ay no, me da mucha pena, en serio La re re re re re re Ay, Me va a cagar a puñete Yo sé que muchos como que re odian este personaje, el personaje de Tark Y es como que... Genera mucha bronca y un montón de cosas, pero yo sinceramente Me da mucha lástima al personaje, la verdad me siento muy identificado en muchos sentidos, y es como que sufrir de depresión y el síndrome postraumático son cosas bastante fuertes digamos y complicadas, y por ahí, está bien, se hace odiar con las cosas que dice, yo no voy a negar eso, pero... Es como que no puedo terminar de odiar a este personaje. Me da mucha pena lo que le pasa ahí. Y, y reentiendo esto de por qué quiere volver con Tarn, digamos. o sea Después de todo lo que le pasó es como que Tarn fue lo único bueno que tuvo él. Entonces es como inevitable que... Pero es que posta, no lo puedo odiar a este personaje. Me da mucha pena. Ay, empezamos con el amor romántico tóxico. Mmm... <risa> Ay, a mí me gusta esta serie, pero sinceramente yo quiero empezar a ver cambios en los personajes. O sea, y principalmente en Type. Es como que está por terminar la serie básicamente y él todavía sigue siendo así, sigue siendo... ¡Ah! Yo entiendo que tiene sus motivos para ser así, pero... Ay, no sé, me gustaría ver un cambio o un... Una evolución. ¡Ay! ¡Me molesta que sea así! ¡Ay! Me pone re mal que sea tan... Ay, no sé cómo decirlo. Que sea así tan violento y como medio como que... Como maltratador, no sé. Odio todo esto, lo juro, lo odio Ay, es como que No veo la hora de que haya algún cambio en type Realmente Ay, no me gusta cuando lo trata mal a Tarn Te juro, me estresa, me estresa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, o sea, en un punto Es un personaje de mierda, la verdad Es un personaje que Ugh. No sé, como que a mí me cuesta bastante aceptar este tipo de personaje, como que cuando se pone así tan tan machito, ah. no, cuando se pone así tan sorete no me gusta para nada. O sea, yo lo entiendo, entiendo lo que le está pasando, pero ¿es necesario tratar tan mal a Tan? Eso sí que no lo entiendo. O sea, y ser tan posesivo de todo eso, no me gusta. Eso es re tóxico, gente. Ah, por favor. Me gusta la serie, pero estas cosas me dan como... Incluso Borracho sigue siendo así de posesivo. La cara de Long tiene unos celos Long. Se está muriendo de los celos por dentro. Yo no entendí igual mucho qué onda ese personaje, porque... Pusieron la escena esa donde él se entera que estos están saliendo y como que se le cae toda la comida, que sé ya así como shock. Y como que... Como que es obvio que gusta de él, pero como que nunca más se tocó el tema ni nada, es más, él está como si nada, ¿viste? Habla con Taipa, habla con Tan como si nada... Tiene un odio por dentro, se notan en la mirada. Ay, no. Justo de casualidad tiene que encontrárselo. Y va y seguramente va a hacer algo. Porque es Tarn. Es muy bueno él. Oh, y encima están en problemas. Ay, estas situaciones son una pronga. Porque es como, es tu ex, lo vas a ayudar, digamos. De por sí yo creo que no le tendría que haber prometido a Taipei que no le iba a ver más porque es como, no. Yo veo a quien quiero y eso no significa nada. Pero. Si sí, tu ex. Más allá de todo, si tu ex está en una situación complicada, lo ayudas. Ay, me da mucha pena estar Posta. No sé, yo lo requiero ese personaje. No. ¡No! ¡Jodeme! Jodeme que Tart, no, no, no, por favor, no, yo lo estuve defendiendo a Tart Yo lo estaba defendiendo, jodeme Ay no, no puedo creer que Tart haya hecho eso O sea, yo lo redefiendo y lo defiendo principalmente porque sé lo que es estar en una situación eh, De depresión y de muchas cosas y todo eso pero si Posta hizo eso, es como que está yendo demasiado lejos, me parece. ¡Ah! ¡Tar! Se está yendo a la mierda. ¡Tar, no lo hagas! Soy un buen chico, Tar. O sea, planeó todo. Planeó todo, no puedo creer. Y yo lo defendí. ¡Ah! No tengo que defender a la gente. Es que me da pena, yo lo quiero. Ahí... Me da mucha pena Posta, pero no, se fue al carajo. Está pasando los límites ya. Hay que pff, darle un cachetazo para que se le acomoden las ideas. ¿Planeó todo, Posta? ¿Planeó todo? Yo no puedo creer que planeó todo. Ay, no, está re mal el pibe. Ya se le zafó un tornillo. Está re obsesionado con Tarn. No se puede olvidar de Tarn. Pobre, me da pena, pero... Pero si el loco ya empezó una nueva vida, ya está. Tenés que dejarlo vivir. Yo quiero que las cosas se aclaren y que y que darle cuente lo que le pasó. Porque tiene una razón para hacer todo esto. Está bien, no es justificable la razón. Lo que le pasó no es justificación para lo que está haciendo ahora con una persona que ya tiene novio. Pero... Era obvio. Ay... ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen sufrir? Pobre Type. Porque, o sea, los encontró en una situación muy comprometedora, digamos, ¿no? Es como. Como. Como que, no sé. Es demasiado. No es que los encontró tomando un café. Los encontró en un hotel, en la cama encima. Ay boludo, qué triste. Se fue toda la mierda, se fue toda la mierda en un segundo. Ay, me da pena todo el mundo, me da pena Tar, me da pena Tai, me da pena Tar, Tar, todos me dan pena. Pero no, Tar se fue a la mierda. Se fue a la bosta con lo que hizo. ¿Qué onda? Es raro, acá hay gato encerrado Eso es verdad, porque o sea Tan también es como que Se dejó meter a la habitación, todo En todo caso lo ayudas, ahí te vas Eso no entiendo yo Es porque es muy bonito No entiendo la cara de Tar O sea, tiene una cara como de No, yo no hice eso, yo no hice eso Hay algo raro acá, hay algo raro. Pero fue tar, digamos, porque la foto en el mensaje de texto era de Tar. What? ¿Qué carajo fue eso? Esa cara y esa sonrisa fue muy rara Acá hay algo raro Esto está bueno, digamos, estamos empezando a ver a un personaje <ríe> Siendo consciente de, de lo mal que hace ser celoso y ser tóxico, digamos ¡Ay, qué bueno! Me encanta esta escena, me encanta esto. Me encanta que Type eh, tenga como conciencia de lo que... de lo que está sufriendo en la relación, digamos, y de lo mal que hace a los dos, digamos. Y poder llegar a hacer algo con eso. Esto puede ser el principio de una evolución de ambas partes. O sea, a veces uno necesita como cortar con ciertas cosas para... empezar la relación de una forma mejor y más sana. O sea, es re triste, pero realmente no tienen una relación sana. Es una mierda la relación que tienen. <risa> será por culpa de los ex, o será por lo que sea, pero... Está buenísimo que Type se dé cuenta, y que, y que quiera cortar con eso, y no siga con una relación que, que los hace mierda los dos, básicamente. Es re triste esto Es re triste, pero creo que va a ser algo bueno, es un paso bueno En la relación, cuando pasan cosas así, puedes hacer como una reflexión y cambiar cosas Y yo creo que ellos van a, van a volver, y van a volver bien, y van a tener una buena relación Ay, Y ahora básicamente Long va a aprovechar para consolarlo a Tang <risa> O sea, igual Tarn no siente nada por él, así que no va a pasar nada, creo. Pero... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, es re psicópata, no entiendo qué le pasa. No, esta serie me está estresando. O sea, este sí tiene un amor tóxico, obsesivo y... Muy dañino. Bueno, no sería amor... Yo no puedo creer que terminaste el episodio. Ay, no. ¡Qué hijo de puta! Ay no, yo no puedo. No puedo creer esta serie, no puedo. Ay, yo no puedo creer. Ay no, no, no, no, no, no. Me ponen re mal estas cosas, te juro. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bronca, ¿Cómo? Puede ser tan hijo de puta para llegar al punto de, de mandar a que violen a alguien? No, yo eso te juro que... ¡Ay! ay ¡Me darme estrés que voy a matar a alguien! ¿Qué onda? ¿Queda un capítulo nomás? Supuestamente dentro de dos semanas recién va a salir el siguiente capítulo. ¡Ay! ¿Cómo sufrí? ¿Cómo sufrí con este capítulo? ¡Ay no, por favor! Todas las emociones tuve este capítulo. Yo no puedo creer. No puedo creer que sea tan hijo de puta. ay Bueno, déjenme en los comentarios del capítulo. ¿Qué les pareció? Yo sentí todo en este capítulo. No, realmente no, no, este, no pude con este capítulo. No puedo, no puedo, no puedo. Mi corazón está... Fue un buen capítulo pero re triste, me siento re mal re mal por, por TAR y por todo lo que pasó por culpa de Long yo no puedo creer ay no, me da una me dan ganas de llorar posta voy a cortar el video acá